Hola, soy Magda, soy coordinadora del área de Artes Visuales en el Proyecto Martadero en Cochabamba. Soy responsable de la Bienal de Arte Urbano. Hace siete años en el país se gestionan eventos como el Street Marca en La Paz, el Manifiesto Urbano en Santa Cruz. Este año, con Adolfo y Mars, los responsables de estos eventos, nos hemos juntado en una alianza para generar el encuentro más grande de arte urbano de Bolivia, la Ola Urbana. En estos años, más de 100 de artistas han sido cómplices de este proceso, entre ellos algunos de renombres como Inti, Blue, Steve, Desertor, Erika Alcane, Charky Punk, y nos han ayudado a hacer de este proceso algo grandioso. El intercambio con esos grandes artistas ha permitido que jóvenes artistas bolivianos hayan aprendido nuevas técnicas y hayan apostado por el, el arte urbano como forma de expresión y de vida. Además, hemos pintado en varios periféricos que gracias a la colaboración de los vecinos se han vuelto como punto de atracción turística. Vino la propuesta de hacer unos murales acá en la pared de mi domicilio y me pareció interesante la, la idea, la propuesta y accedí a que vengan y pinten el muro. A pasar de los días, bueno ya vi forma al trabajo porque solo veía rayitas y de esas rayitas se hizo tan hermosa pintura. que Ha llamado la atención de mucha gente que pasa por, por las calles. Que esto es arte, ¿no? no es venir y pintarrajear las paredes, una cosa que no tenga sentido mire gente de afuera que viene acá a, a, a valorar, digamos, las, las cosas del, del barrio. Soy Ernesto Guevara, responsable de comunicación de la empresa Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba. Ha sido una experiencia muy agradable tener artistas durante un mes trabajando acá y recordarnos qué importante es la responsabilidad social empresarial en, en empresas como la nuestra porque entramos a tocar temas que son de intereses comunes. Si un mural y si los artistas pueden proponer un diálogo a la sociedad, pues qué mejor, ¿no? que nosotros ayudemos, por lo menos en algo, a instalar estos temas. Estamos siendo testigos de que poco a poco Cochabamba se convierte en un museo de arte en las calles ¿no? para la consulta de cualquiera que pueda visitar y, y entrar en comunicación con nuestros artistas, no solo los locales, sino también nacionales e internacionales. La Ola Urbana busca realizarse en las tres ciudades más grandes del país, contar con la participación de 20 artistas entre nacionales e internacionales para realizar 30 murales de grandes dimensiones. En Latinoamérica el movimiento de arte urbano ha ido creciendo, en Bolívar también, a pesar de dificultades que a veces encontramos en logística y en materiales. Nos atrevemos a pedirte sumarte a este sueño que busca sumar más artistas y llevar el arte a la calle donde es accesible para todos. Queremos que los talentos nacionales se den a conocer más allá de nuestras fronteras. Ayúdenos a que Hola Urbana se instale como un evento de arte urbana en el panorama internacional. Ayúdenos a embellecer las calles de Bolivia. Tu aporte será utilizado para cubrir la estería de los artistas, los materiales y la logística del evento. Puedes hacer un cambio real en nuestras ciudades.